Azul y camille, te Me gusta el frappé Y la discoteca en su Mercedes-Benz Ah, un guay que... ay, eso... ¿Por qué tiran al... Ah, sí, de el de guay que... El de guay que... El de guay que... El de Dime script Ahora... No, ahora, mira Ah, el culiao grande, güey i'll die oh. Ella solo es mi amiga Y no la voy a eliminar del Face Solo porque tú no la quieres Oh, oh my god Check this out. mi vida quien te quiere corazón papelito hermoso pequeño mi vida hermosita